Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas a este su canal. Inspírate Conmigo. Hoy, como ya se dieron cuenta, vamos a limpiar un poquito y a decorar un poquito también. Pero antes de empezar, quería mostrarles los productos que voy a estar utilizando el día de hoy. Solamente voy a utilizar dos, pero quería hablarles de ellos un poquitito rápidamente a todas ustedes que son nuevas o que apenas recientemente han llegado al canal. Porque yo sé que mis suscriptoras ya de hace mucho tiempo pues ya lo saben. Pero estos productos son naturales. Yo los compro en línea en una tienda que se llama Growth Collaborate y muy pronto les voy a hablar de esta compañía otra vez porque yo sé que lo hice hace mucho tiempo y algunas de ustedes me han estado preguntando, pero también yo hago mis propios productos naturales como ese que miraron que estaba agarrando y también muy pronto se los voy a traer para todas ustedes que les interese y que quieran hacerlos. Les voy a traer un video de todos los productos que yo hago y ese es el que voy a estar utilizando el día de hoy y pues bueno, como les dije, vamos a empezar, vamos a hacer una limpiezas uh, más o menos ligera no va a ser una, una limpieza profunda porque hacía un par de días atrás que había limpiado el baño y la velatina así que solamente decidí darle una lavadita extra a la taza porque la verdad que no le viene mal darle una lavadita extra y entonces eso es lo que voy a hacer en este video voy a limpiar la taza del baño después de, uh, de la taza del baño voy a limpiar el lavabo también aquí les estaba mostrando que la base del cepillo del baño no tenía ni una gotita de agua no sé quiénes de ustedes miraron el video que les acabo de subir hace como una semana atrás o dos no estoy segura que se tituló uh, tips de limpiezas que necesitas saber si alguna de ustedes no lo miró y se lo perdió vayan a verlo chicas ahí les di un tip de cómo hacer que tu cepillo no no cuelgue con agua o que tu base no se llene de agua, aunque sacudas tu cepillo, de todas maneras muchas veces queda con agua la taza y la verdad que da una mala apariencia, por lo menos a mí cada vez que iba a lavar el baño y agarraba la base donde estaba el cepillo y tenía agua, no me gustaba se miraba medio Jackie Jackie así que ese tip se los di en ah, y ya no, lo, ya no pasa eso chicas porque descubrí ese tip ya hace tiempo y se los compartí en ese video, así que si ustedes quieren verlo vayan, ahí también les voy a compartir tips de limpieza que de verdad les van a ayudar muchísimo así que este por aquí se los voy a dejar y si no al final del vídeo les va a aparecer para todas ustedes que no lo han visto y también así ah, si se dan cuenta estoy utilizando toallitas de papel anteriormente utilizaba unas toallitas con las que yo limpiaba mi cocina cuando ya no servían las toallas que yo utilizaba en la cocina las guardaba y este y las utilizaba para el baño pero decidí mejor hacer mis propias toallas con ah, servilletas y las preparo con un ah, producto natural y también les quiero traer ese ese tic muy pronto junto con los otros productos naturales así que no se vayan a perder ese video porque quiero compartir las cosas que a mí me ayudan las cosas que estoy segura que si a mí me ayudan también a ustedes les van a ayudar y no solamente lo que es en la casa pero también con lo que es con nuestra salud pro, uh, productos naturales que nos van a hacer bien a nuestro cuerpo a nuestro organismo y pues bueno ya después de que termine rápidamente con la taza ya aquí lo que voy a hacer es que voy a descombrar lo que es el lavabo y como les decía vamos a decorar muy mínimo ya ustedes saben que yo decoro mínimo acá pero siempre que se note la diferencia a una de las áreas que yo mantengo siempre mínimas en decoración son la cocina y también el baño la cocina porque pues es el área donde yo cocino y necesito que esté despejada y me gusta que se mire bonita pero también que esté despejada solamente me gusta mantener las cosas que son útiles las cosas que son necesarias a la hora de cocinar y también en el baño el baño es una de las áreas que son las, las áreas más pequeñas en nuestra casa por lo menos mi baño no es tan tan grande yo sé que hay casas donde sí los baños son grandísimos pero uh, en la mayoría no la mayoría de los baños son pequeños son reducidos entonces la verdad es que este no deberíamos de sobrecargarlos en decoración y este pues por qué porque necesitamos el espacio solamente mantener las cosas que necesitamos con un detallito basta es lo que yo pienso yo siento que lo mínimo y lo más, uh, lo más simple es lo más bonito. Quería comentarles que estaba lavando aquí esta base. Esta base es donde pongo los cepillos y donde pongo la pasta de dientes. Y ya estaba bastante sucia por la parte de adentro. Así que la dejé remojando con un poquito de vinagre blanco. Y después la lavé con un cepillito y y ya la estaba aquí enjuagando y secando Quedó como nueva, chicas Tengo un, un set de estas bases Los compré en la tienda de Beth Bath Beyond Y están muy bonitas Son muy elegantes Tienen uh, cromado en la parte de arriba y es de vidrio, entonces los estaba lo estaba lavando ya para, para volverlo a reutilizar porque la verdad me gusta mucho y no planeo cambiarla por el momento y después de eso pues ya voy a limpiar lo que es la, el eh, lavabo las voy a dejar un ratito para que me miren y disfruten limpiar y este eh, después vamos a decorar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 Better route if I lose my course Count on my company ya que había terminado de limpiar era hora de poner la cortina la cortina no estaba segura si poner la misma o poner una que ya tenía que había comprado ya hace un par de meses atrás en realidad la compré para el baño de visitas que estoy a punto de terminarlo también no estaba segura es blanca está muy bonita pero uh, no estaba segura la verdad si usarla aquí fui a mi closet donde normalmente guardo las cortinas del baño pero la verdad que ninguna me convenció decidí quedarme con la misma que ya tenía así que lo único que hice fue cambiar el plástico de la parte de adentro porque el plástico siempre se hace feo la verdad es que a mí no me gusta verlo cuando está ya feo y aunque a veces lo lavo como que no sé por qué no sé si a ustedes les pasa lo mismo chicas pero el plástico siempre como que se daña lo que es la parte de abajo como que se, se ensucia muy muy rápido muy fácilmente así que solamente decidí cambiar el plástico y puse este otro plástico que mi esposo me había comprado y hacía tiempo, no me acuerdo cuándo me lo compró, pero un día me lo trajo de regalo <risa> pueden creer que me trajeron de regalo un plástico para el baño, no puedo creerlo <risa> pero bueno, ya lo puse, después de, creo que me lo regalaron en navidad o no sé cuándo, pero ah, ya decidí ponerlo eh, en esta ocasión ya que estaba cambiando la cortina decidí quedarme con la misma chicas, me gusta mucho esta cortina, en realidad la compré apenas el año pasado y este, lo único que hice fue lavarla, la lavé y después la planché porque cuando la compré no la, no la, no la planché y ustedes saben que vienen dobladas, vienen dobladas las cortinas, así que um, cuando la colgué se miraban las marcas. Y una de ustedes me dijo en el video cuando la puse, Pilar, ¿por qué no planchase la cortina? <risa> La verdad es que no la planché chicas porque yo pensé que se iba a desarrugar después Pero nunca se desarrugó Así que ahora dije bueno la voy a lavar y después de que la lavé la planché bien planchadita Así que pues nada aquí ya la estaba cambiando, ya la estaba poniendo Y este me gusta, es color gris con blanco, le va muy bien al baño Y aparte de eso le combina o le va a combinar al cuarto Ahora mismo que mi esposo me lo termine de pintar también Porque va a ser en color grisecito el color del cuarto Así que pues bueno Ya aquí ya la había cambiado Se mira bonita A mí me gusta Y así fue como quedó la cortina I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so you y ahora sí vamos a pasar a lo más divertido que es la decoración y voy a estar poniendo esta base con estas florecitas de lavanda en la parte de arriba del estante de la pared tengo eh, al fondo en la pared tengo dos estantes y aquí voy a estar poniendo esta esta macetita que ya la tenía la hice yo fue un DIY. como me ha encantado por eso nunca la he deshecho porque me gusta muchísimo el color moradito y este y la base blanca muy bonita y también a un costado le voy a poner esta plaquita que también ya la tenía aquí anteriormente y esa sí no la voy a quitar la voy a, a seguir dejando aquí lo único que estoy poniendo diferente son las flores pero en el pasado también ya la estuve en este baño así que podemos rehusar chicas podemos rehusar lo que ya tenemos no es necesario gastar como les he comentado no se necesita gastar tanto dinero para darle un cambio a nuestro espacio podemos reutilizar las cosas que ya tenemos en casa solamente las podemos mover de un lado para otro o solamente podemos añadirle o quitarle algo también voy a estar poniendo esta basecita de plástico en color rosadito bajito para poner mis brochas todavía no las puse aquí porque no estaban listas pero así fue como quedó la parte del fondo solamente puse ese vidrio que decía relax ese es un cuadrito que me encontré en la tienda del dollar tree hace tiempo me gustó y lo traje y esa plaquita que dice oraciones Van para arriba y bendiciones vienen para abajo Esa es una plaquita que también como les digo ya la tenía Y me gustó que se quedara nuevamente ahí Y ahora vamos a poner algo aquí en lo que es el lavabo Voy a estar utilizando este tray que encontré en la tienda de Aldi Hace unos días pasé por la tienda de Aldi Y tenían estos trays que yo no me había dado cuenta que ellos los tenían Y ya los tenían en especial por 5 dólares así que decidí traerme dos de ellos bueno en realidad me traje uno y después le pedí a mi esposo que cuando regresara del trabajo me pasara a recoger el otro me traje dos así que con esos voy a decorar lo que es la parte de aquí de arriba del lavabo voy a poner en esta esquina como ya vieron uno y solamente le estoy poniendo esta base con esas florecitas como un color uh, rosadito así bajito y también voy a poner este espejo como les digo solamente las cosas que yo necesito son las que quiero encima de lavabo porque no hay mucho espacio para decorar tanto así que las cosas esenciales las cosas que yo utilizo son las únicas con las que voy a decorar también aparte de eso chicas no estoy decorando mucho de primavera todavía voy a decorar con con cositas y colores bajitos tal vez después voy a poner un poquito más de color más adelantito ya saben que aquí en este canal siempre va a haber cambios pues para que no se me aburra necesito traerles esos cambios para que se motiven así que después vamos a dar otro cambio tal vez en Cuanto a las flores o el color, pero por el momento así lo dejé con el espejo, porque el espejito es el que utilizo cuando yo me estoy maquillando, me estoy peinando. Las florecitas son como el detalle, nada más como la decoración, el toque que le da a esa esquina. Y la basecita que miraron es una basecita que voy a estar utilizando para el aceite para desmaquillarme. Así que ya la dejé lista en la parte de en medio, como pudieron ver, para que esté para cuando la rellene ya de mi aceite, un aceitito que yo misma preparo también. Y pues bueno en la otra esquina como ya pudieron ver estoy poniendo la otra base y solamente voy a dejar aquí estos cotones, no son cotonetes, esos algodones que también los utilizo, ustedes saben cuando uno se desmaquilla y todo eso, estas son cosas que son esenciales para nosotros. Así que son las cosas que ustedes van a estar viendo que voy a dejar en esta ocasión aquí. Esa base donde están los algodones fue un DIY que yo también hice ya hace mucho tiempo. Me ha gustado tanto que todavía lo tengo ahí, chicas. Y lo, eh, desde la primera vez que lo hice, lo que puse ahí fueron los algodones y ahí se han mantenido desde entonces y pues en medio ya solamente voy a poner lo que es la base donde están los cepillos vieron cómo quedó de nuevecita casi como nueva voy a poner estos cepillos de bambú son nuevos los acabo de comprar decidí cambiarlos yo uh, había ordenado unos uh, cepillos para los dientes de, de carbón, de charcoal, de esos que son negros en la tienda de Grove Colabre pero la verdad es que no me gustaron porque son muy suavecitos y a mí no me gustan los cepillos de dientes suaves a mí me gustan que estén firmes, así que fui a la tienda de TJ Maxx y me encontré con estos de bambú, son de madera y las cerdas son de, de charcoal, de carbón, son negras y es, uno es blanco y uno es negro para que así pueda eh, identificar el de mi esposo y el mío y ya solamente voy a poner lo que es la pasta de diente, también es negra, también es de carbón y este y nada, eso es lo que voy a dejar en la parte de medio y a un costado solamente el jabón de manos. Este jabón también es natural, esa botella de jabón me la mandó Growth Collaborate, la tienda donde yo compro y también lo, solamente lo rellené con el jabón que ellos mismo, mismos me mandaron y ya aquí a un costado pues solamente voy a estar poniendo lo que son las toallitas para limpiarnos las manos o la boca cuando venimos a lavarnos los dientes o lavarnos la cara chicas y pues nada así súper sencillo no voy a estar decorando con muchísimo como les dije mucho color solamente con los detalles que, que yo necesito y pues el detallito aquí en el lavabo serían las florecitas con esa base blanca y así, súper sencillo, pero uh, diferente. Esos trays me encantaron o las bandejitas con el espejo me encantaron mucho. Creo que les dio un toque súper elegante, de verdad. Tal vez en el video no se note tanto, pero... Eh, en, en persona se nota mucho mejor Y pues nada, así fue como quedó lo que fue la parte del lavabo Chicas, súper fácil esta decoración, ¿verdad? <ríe> no fue mucho, pero la verdad es que sí les di unos toquecitos diferentes Por ejemplo, la, la base del jabón no la tenía aquí Esos cepillos tampoco, los algodones tampoco los tenía ahí en el lavabo Tampoco tenía la maceta esa o el florero ese Ni el espejo tampoco, ni las bases O sea que prácticamente... Nada de esto tenía en el lavabo, lo único que tenía era la base para los cepillos, así que sí fue diferente a lo que tenía antes, pero tampoco fue yo sé algo extraordinario, pero a mí me gustó cómo se mira, súper fresco, super elegante súper bonito y al final pues solamente la plaquita esa si ya la tenía anteriormente como les digo podemos volver a reutilizar lo que ya tenemos chicas solamente eh, cambiarlas de lugar o añadir o quitar algún detalle pues nada eso fue todo de mi parte por el día de hoy espero que hayan disfrutado este video bueno ya casi se me olvidaban colgar las toallas así que vine y colgué las toallas yo tengo percheros yo no las ah, yo no tengo barras para colgarlas yo las cuelgo porque como les digo a mí me encanta todo lo que es práctico así que cuando terminamos de bañarnos lo primero que hacemos es colgarlas para que se sequen ahí en esos percheros y eso me viene a mí como que de mucha ayuda y no solamente para mí y mi esposo pero también en el baño de visitas para los niños los percheros son son perfectos porque en cuanto los niños terminan de bañarse lo primero que hacen es colgar su toalla y así no la tienen que dejar mojada por donde sea Después ya terminé limpiando lo que era el espejo porque aunque tenía que haber sido una de las primeras cosas que debía haber hecho, no lo hice, se me pasó. <risa> Pero eso pasa cuando uno está grabando muchas veces, mis chicas. Pero nada, ahora sí, me despido de ustedes. Esto fue todo de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo el día de hoy. Si te gustó el video, no se te olvide regalarme un dedito arriba, de compartirlo y también de suscribirte si eres nueva. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye.